Bueno, le doy la bienvenida ya a mi invitado, el doctor médico ginecólogo Carlito Funes, con un aplauso. Eh, mirá la canción que te ponen, Carlito, el matador. Lo es, lo es. No, vale, voy a, a ver, contame. Eh, estamos pasando un mal momento, pero soy de San Lorenzo. Entonces, ah. eh, no sé quién estará, quién está. Eh, el, el, el vivo de Fernando Díaz, bueno, de Darío. Entonces ahí está la cosa, porque... Es por eso. Fabio Rodríguez. Ah, te están está, vamos chicaneando a, vamos a salir adelante los cuervos, tranquilos Espera, ¿de qué sos de San Lorenzo? Claro. Ah, ni idea Se le dicen los matadores también Yo pensé que te decían porque también viste que es un tipo pintón no, El bueno. matador de la <ríe> tele <ríe> De verdad, por eso dije Dije, claro, me encanta la canción de apertura del, del doc Pero bueno, doc, también vamos a hacer bueno, que usted es un matador Muchas eh. gracias no, eh, no es cualquier ir a un, al, termina la nota acá, al no, consultorio Y que te atienda acá, Carlita Ya pobre. me puedo ir ahora ya Aparte, el tema que vamos a hablar Porque bueno, refresco un poco la memoria Hace un mes atrás el doctor estuvo acá acompañándonos Hablamos un tema que déjame decirte Que de todo el consultorio online que venimos haciendo Fue el tema que más pegó Entonces con la producción nos dimos cuenta más o menos Cuáles son los temas que necesitan Ajá. nuestros amigos Amigos y bueno. amigas que están del otro lado. Y le planteé un tema al doctor. Le dije, Carlito, ¿qué te parece si hablamos de un tema que muchas y muchos van a decir, oh, mirá lo que están hablando en la tele, incomodidad sexual? ¿Qué pasa? Es una consulta frecuente, no la sí. hacen. ¿Qué pasa, por ejemplo, después de la menopausia con este tema? Bueno, eh, volviendo a lo que hablamos la otra vez, uh -huh. decíamos que la menopausia se caracterizaba por una, un agotamiento o una falta de producción de los ovarios. Sí. Los ovarios producen básicamente una hormona que se llama estrógenos, pero también producen dos hormonas más. Una es la progesterona y otra es la testosterona. Uh -huh. Hormona este, masculina, pero que la mujer también la tiene. Bien. Y es una de las responsables o la más responsable de tener el deseo sexual, la testosterona. Mm. Entonces ahí... Por eso, esto, entre paréntesis van a, van a escuchar hablar... De lo que hace un tiempo salió, que era el implante de testosterona, que le llaman el chip sexual. Ah, mirá. ¿Sí? Bueno, entonces, desde el punto de vista orgánico, y vamos a hablar después de la menopausia los ovarios si bien dejan de producir estrógenos, pero siguen produciendo dosis hormonal de testosterona. O sea uh -huh. que desde lo hormonal debería haber deseo sexual. Y, y esto nos vamos a ir a muchos años atrás, Dani, cuando se creía, y esto alguna abuela que por ahí me está escuchando, o que escuchó a su abuela decir que después de la menopausia la vida sexual debería bajar y que ya casi que ya no es tan, import tan importante. Mentira. No, claro. Porque el deseo eh, sexual desde lo hormonal existe. Por supuesto que para que haya deseo sexual, después de la menopausia y antes de la menopausia, tiene que haber factores que decoran el ambiente. Totalmente. Tiene que estar bien afectivamente, emocionalmente, sentimentalmente. Uh -huh con una baja carga de problemas, o por lo menos desconectarse de los problemas en el momento que vaya a tener relaciones. Si ponemos todo eso en una altura hormonal, este, psicosomática, y todo lo que quiera, social, emotiva, afectiva, debería tener una vida sexual normal. Y, y respetar el momento cuando una quiere, ¿no? Cuando una eso quiere, cuando, por eso es de pareja, es sí. un tema de pareja. Ahora, sí es cierto, Dani, que esa disminución de estrógeno produce cambios como hablábamos en aquella oportunidad en la otra Ajá. entrevista, de todo tipo, entre los cambios que genera es que disminuye la lubricación vaginal. ¿Y, y, y qué se puede hacer Entonces, ahí? si disminuye la lubricación vaginal, Ajá. si la relación se va a transformar en traumática, y si es traumática y dolorosa... Ya no está ese equilibrio, esa coordinación y empieza a haber una disminución del deseo y uh -huh. de un montón de factores. Claro, que termina doliendo, doliendo y algo do que tiene que ser placentero y lindo termina... Una, una, una curvita muy rápida. La curva de la sexualidad es una excitación, uh -huh. una meseta, el orgasmo y la resolución de, de eso, o sea, cuando ya terminó. Uh -huh. Lo importante que en esa curva... El hombre y la mujer vayan juntos Totalmente Lo que pasa eh, después de la menopausia, Que por la falta de lubricación Por otras cuestiones que decíamos recién De los síntomas que va teniendo Probablemente la excitación sea más larga Claro Por lo tanto, en el hombre la excitación se hace más corta Llega al orgasmo antes Y se hace una disparidad de curvas de la sexualidad ¿En el hombre también puede pasar esto? O sea, en algún momento de su vida El hombre lo que puede tener a veces ¿Sí? Eh, y, que, y que pasa con la edad es la disminución de la testosterona, uh -huh. que la tiene en altas dosis cuando es más joven, y que eso puede disminuir orgánicamente y que pueden haber problemas de erección. ¿Sí? Bien. Uh -huh. Eso bueno, hay que verlo con el profesional Acorde, claro, eso ya eso es otro tema. Eso. Doc, desde ya voy a abrir este consultorio online Porque bueno, por ahí hay alguien que se está Aprendiendo ahora, viste, con el tema del sonda Hay muchas mamás y papás que se quedaron en casa con los chicos Y están conociendo este consultorio online Lo que nosotros hacemos acá es plantear Un tema con el profesional, lo desarrollamos Un poco y la idea es que ustedes nos manden sus mensajes lo A nuestro número de Whatsapp Si tienen alguna duda de este tema que estamos hablando Nosotros estamos hablando acá, nos estamos Enfocando en lo que es de la vida Sexual después de la menopausia. O sea, pero pueden haber distintos factores y temas, por ejemplo, eh, tomar algún medicamento, alguna cirugía, alguna chica que fue mamá y que también le está costando tener relaciones sexuales. Igual. Todos estos temas los podemos ir contestando acá con el doctor. Ahí me dicen que llegan mensajes, me los mandan a mi número de WhatsApp y los vamos a contestar. En el mientras tanto, que nos quedó pendiente que si se queda vaginal, uh -huh. hay solución, ¿sí? ¿sí? Hay diferentes lubricantes, unos a base de agua, otros a base de aceites. Bueno, que sea más acorde y el más adecuado y con el cual se sienta mejor, uh -huh. y que esté, por supuesto, este, fabricado y autorizado eh, por una institución seria. Entonces se va y se compra en la farmacia y se soluciona el problema de la lubricación. Mira, acá me preguntan, Doc, parece que ha quedado esto lo del chip sexual. Hola, ¿qué tal es el es, Hola, ¿qué tal es lo mismo el chip sexual que las pastillas de, de testosterona? En realidad, eh, las pastillas de testosterona las utilizan muchas veces los médicos que hacen fertilidad para mejorar los niveles de testosterona, en la, en las, primero en las personas, en los hombres más jóvenes, uh -huh. para mejorar la cantidad y la calidad del espermatozoide. Uh -huh. Pero no deja de ser un reemplazo, ¿sí? Eh, y el chip lo que hace es una liberación hormonal durante seis meses aproximadamente, y después hay que reemplazarlo. Pero ojo con esto, o sea... Eh, eh, Está bueno porque no solamente mejora la, la parte sexual, sino un montón de cosas. Pero no, no hay que ponerse un chip sexual sin antes no, haber hecho claro, estudios, tanto claro. en el hombre como en la mujer. Porque el hombre, para, para lograr ponerse eso, tiene que hacerse un estudio, de, por lo menos, de próstata, claro, entre otras la, cosas. ¿sí? Qué importante y la, ¿no? eh, hablar con la pareja y no, comentar lo no, sí. que a uno le pasa. Sí, y sí, sí. sí. Esto lo parte... promocionaron en un momento gente de Buenos Aires. Este, ¿El chip? Sí, está bien. No lo vi. ¿Y será porque todavía me queda? Y estoy lo muy digo, bien, pero mi vida fue en su momento. Que lo, eh, bueno, uno fue Goy Y después fue Katrin Fuló y su marido. Lo, y se lo promocionaron mucho en su momento, ¿no? Está re bueno que lo promocionen por ahí personas conocidas, porque viste que por ahí, si esa persona lo usa como que te da la seguridad de, que, de que tenemos que ir por ahí, que está bueno eh, el tema. Pero me parece también que es un tema re importante el hablarlo con el ginecólogo. Desde el momento, sí. por ejemplo, las mamás, con nuestras hijas. Eh, hablar con nuestras hijas en la primera vez que tienen relaciones, llevarla al ginecólogo, desde el momento cero empezar a hablar de nuestra vida sexual hasta bueno, hasta que nos pasa esto del tema de la menopausia y también... Recién dijiste algo que también es importante porque seguro que nos está escuchando, es eh, una mujer que tuvo su hijo no hace mucho, uh -huh. que está dando de mamar. Sí, uh, temón también. Durante la lactancia puede pasar y pasan muchas cosas durante la lactancia, hay cambios hormonales. Si sí, aumenta una, una hormona que se llama la prolactina, que es la, la responsable de producir leche, uh -huh. ¿sí? y eso hace, de hecho, hace que no se genere el ciclo menstrual. Lo que uno espera en la mujer que está dando de mamar es que no le venga el ciclo, el ciclo menstrual, por ende no ovula. Claro. Por lo tanto, ese juego hormonal para tener deseo y, y lubricación también está un poco comprometido en la lactancia. Eh, y, y sumado a que lo que yo decía recién, está pendiente si, el, si su hijo llora, si Nos no llora, viendo. si... Eh, si respira, si no respiran cuando están durmiendo. El entonces... peligro es tremendo. De, de verdad creo que lo, lo último que por ahí pensamos es en, en, el, en, en el acto sexual, porque como decís vos, claro. hay tantas cosas en la cabeza. Primero que somos mamá, nuestro cuerpo, no nos, eh, no estamos cómodas con nuestro cuerpo por la cantidad a, de cambios hormonales ni que hablar tenemos. hablar eso, se sienten a veces, miran al espejo y dicen, pero si esta no fui yo. Claro. Por todo ese juego, uh -huh. es más, no por. Los hombres, eh, no es que no, no, no somos responsables ni queremos a nuestros hijos. Pero en la vida, en el momento sexual, yo me imagino a esa pareja que la, ma la mamá está pendiente si llora, si no llora, ¿cierto? Sí. Y su cabeza ya está compartida entre el deseo de tener relaciones no te y otra responsabilidad. Por eso lo que decía recién, sí. no es solamente lo orgánico, uh -huh. sino que hay un montón de cosas que rodean y se da mucho en la lactancia. Muchísimo. Y por ahí pensamos, ay, pero ¿qué hacemos? Pobre, ha pasado tanto tiempo y por ahí nos da miedo que pase otra cosa. Entonces terminamos cediendo por miedo a... Perder un montón de Seguro. cosas cuando es tan importante, y, hablarlo con tu pareja y que lo entienda. ¿Y sabes qué es lo otro también que juega en contra de tener una cabeza plena en el momento de la vida sexual, ya en personas en edad reproductiva, por eso es importante buscar un método anticonceptivo uh -huh. que sea aceptado y que confíen? El miedo a quedar embarazada. El, mi oh, el miedo sí. a quedar embarazada, sí, pendiente, a ver, te cuidaste, te pusiste preservativo, oh, sí. vas a eyacular afuera, mirá sí. que no... Y están más pendientes en ese, en ese tipo de cosas que y llega no. el momento que el hombre, que tiene la cabeza un poco más tranquila, ¿sí? rompe esa curva. Sí. No estamos hablando de la posmenopausia, estamos sí. hablando de la mujer joven sí. y la mujer quedó en la mitad del camino por sus preocupaciones. Sí. Y una de las preocupaciones, de hecho se ha escrito que en aquellas cabeza bien preparada, después de las y empiezan a tener una vida sexual más, más placentera, claro, lo disfrutan más, porque, más satisfactoria, se porque ya se sacaron el problema si se quedan o no se quedan embarazadas claro, totalmente, mira Doc, ahí nos empiezan a llegar mensajes, que me encanta que se active este consultorio online, porque la verdad que es un tema, que por ahí uno cuesta como escucharlo, pero me parece que a todos nos interesa el tema de la incomodidad en el acto sexual, mira, buen día, yo tengo 58 años, y a los 44 se me retiró el periodo, ¿Sí? y no tengo deseo de tener relaciones, es normal el deseo volvemos a la, como comenzamos la nota lleva 14 años de menopausia, con una disminución de estrógenos tremendo pero seguramente hay, es muy florido ¿No? puede ser una mujer soltera, puede uh -huh. ser una mujer que tiene nietos Que los problemas se agregan porque los hijos se quedaron sin trabajo o sea, hay que sumar todo para que haya un equilibrio emocional ¿sí? afectivo para que con la persona que está se sienta está por lo menos contenida. Uh -huh. Y lo orgánico que le puede estar pasando, sí, que aparte de todo lo sofoco y toda la incomodidad que genera, que decíamos nosotros. Qué días, tremendo todo lo que pausa. Lo que puede mujer. estar pasando también es que cuando intentó tenerlo, no le fue bien. Claro. Porque tuvo la sequedad que decíamos recién. Obviamente que va a tener que ir a un especie. Yo no soy. yo hago ginecología y obstetricia. Sí, eh, no soy de la especialidad de la sexología, uh -huh. pero es recomendable que ante esa situación, muy joven, muy 58 joven. años, uh -huh. la expectativa de vida hoy de los seres humanos y de la mujer un poquito más está por encima de los 80 años. ¿Y el deseo sexual tendrá que quedarse hasta ¿tiene esa Tiene más de 20 años para, para, sí. para, eh, por, por, por, por medio de vida para estar en este mundo, para estar renunciando a algo que es muy importante mantenerlo. Y fíjate por qué. Decíamos también en la, en la entrevista anterior que la masa muscular disminuye con la menopausia. ¿sí? Músculo tenemos en todos los lugares y entre uh -huh. los lugares que tenemos el piso pelviano. Uh -huh. Entonces esa masa muscular del piso pelviano se afloja. La mujer, en el momento de tener su, su no solamente su placer de la, de la relación, sino su orgasmo, en, en la etapa final genera contracciones musculares de la zona pélvica. Uh -huh. Si va perdiendo esa masa muscular... Esas contracciones se van haciendo cada vez menor. Renunciar a la vida sexual es casi renunciar hasta un ejercicio mirá, muscular pélvico también. Mirá que no hay que entregarse. Sí, hay, hay opciones de vida, hay gente que dice yo puedo vivir sin tener sí. relaciones y está todo bien. Uh -huh. Ahora, aquellas que no quieren tenerlo, hay herramientas, medicamentos, consulta y especialistas. Para volver a recuperar esa vida sexual que se merece tener. Me parece que también uno de esos pasos es aceptar y darse cuenta de lo que a uno le pasa, darse cuenta que como dice esta mujer no tengo deseo, o por ejemplo otra estoy incómoda, el tema que veníamos planteando, pero por, sobre todo reconocer lo que nos pasa, ir a algún profesional y, y, y, y mira acá tengo. Y un montón de cosas, Dani. Eh, a esa edad puede pasar que su pareja inicial, la papá de su, el papá de sus hijos, no esté ya con ella, claro. o sea, por muchas razones. Entonces también juegan un papel importante los hijos Totalmente. Que los hijos la hagan sentir Que no está, no está cometiendo un pecado Ni engañando al que es el papá Porque uh -huh. su vida sexual tiene que seguir Si encontró la posibilidad Son de tener. muchísimas las cosas que se muchísimas pasan por la ¿Mira cabeza mira, mira, Acá tengo otro mensaje Bueno, Son un montón los mensajes que empiezan a llegar Hola, buenos días, muy buen programa Mi pregunta es, ¿por qué después de tener sexo A las horas sufro de inflamación En las vías urinarias Por lo que por lo que consiguen tener una infección urin urin urinaria, urinaria, perdón, Mira, se pueden me trabó pasar la lengua. Muchas cosas y volviendo uh -huh. a, a la edad de la posmenopausia. Pueden haber muchos factores orgánicos. Pero esto que están planteando acá pasa. Sí, claro, y, y pasa mucho. Uh -huh. Primero, voy a hacer acá, esto no lo tomé el mal. Si, hay, si la frecuencia existe la cistite del mielero. ¿Qué es eso? Es la infección urinaria de las parejas que se van de luna y miel. Por, el, no, por, la, por la cantidad de frecuencia en tan poco tiempo. O sea que claro. existe esto, ¿sí? Ajá. Pero lo, lo, vamos a ir a una mujer que nos está escuchando ahora, que probablemente haya preguntado, que ya pasó su menopausia, uh -huh. está en una etapa de la menopausia. Aparte de la sequedad que hablábamos recién, esa disminución del tono muscular de la pelvis también generan patologías orgánicas, como se llaman los, pro, los famosos prolapsos. Uh -huh. El prolapso es el descenso de algún órgano que quiere bajar hacia la vagina. Uh -huh. Son tres los órganos. Puede ser la vejiga, que es de la vía urinaria, se llama cistocele, puede ser el útero ¿sí? o puede ser el intestino que por la parte posterior de la vagina también intenta salir. Uh -huh. Entonces, una mujer de la posmenopausia, con todos los, los inconvenientes orgánicos que decíamos al principio, suponete que tenga un cistocele, una, un descenso de la vejiga, termina de orinar... Y siempre le queda un poquito de orina dentro de la vejiga, se llama orina residual. Uh -huh. Esa mujer tiene mayor predisposición de tener infecciones urinarias y a eso le suman las relaciones. Que le... Entonces es probable que pase todo. Todo tiene solución. Todo tiene solución. Mientras vayamos al, al ¿sí? médico y, le, y le, la, le contemos lo que nos pasa, me parece que todo y tiene la solución. La inflamación puede venir porque por lo que decíamos recién. Hay que lubricar. Si la lubricación natural no se da por por cuestiones propias de la edad, este, lo dije en el otro programa, no es un pecado ir a la farmacia. No, y totalmente. Es decir, quiero un lubricante porque sí. eso va a disminuir mis lesiones. Viste que vamos con el barbijo con los lentes tapada capucha, me das eso, es. Pero sí, sí no. puede pasar. Sí, puede pasar. Me parece también, y con eso terminamos, el acto sexual primero. Tiene que ser consensuado, hay que disfrutar, es nuestro momento de placer en donde todo lo nuestro lo volcamos a la otra persona. Exactamente. El sexo, que sea, no importa, me parece que es re importante y mantenerlo activo también nos hace sentirnos activos a nosotros mismos. Es así, somos seres humanos y sí, sí. Eh, está buena la yo vida Yo celebro sexual. este tema porque sí. yo me imagino este programa hace 40 años atrás, ¿no? No, no. Sacado... No, yo me, me estarían esperando fuera. Por, por eso yo decía, este tema, hay muchos que van a decir, uy, mirá lo que están hablando en no, Canal 7, te puedo asegurar que hay muchos que no, están, es, que están está escuchándolo hoy bueno. que, y que realmente les importó. Te felicito por ello. Vamos a, a seguir planteando estos temas porque eh, estar acá hablando con el club me despierta la lamparita y la imaginación de tocar un montón de temas. Es sumamente interesante escucharte, Carlitos. La verdad <risa> que, me, que me encanta tenerte y que ya seas <risa> parte de este consultorio. Muchas Así gracias. que bueno, te aplaudo, te despido. Muchas gracias. Eh, muy buen tema, doctor. Gracias. Vamos a una pausa.